¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Cuánto sueño detrás de esa pelota? Al Rila es la que inicia el viaje por Qatar. Al Rila es la pelota que Adidas mostró al mundo y con la que se va a jugar el próximo Mundial de Qatar 2022. Su nombre significa el viaje y tiene que ver con la cultura, arquitectura y bandera árabe. Además, este balón llega con toda la tecnología para colaborar con el VAR en la sanción de las posiciones adelantadas. Fue el propio Jan Infantino quien presentó esta novedad. Se trata de un sensor en el centro del balón que envía un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de videos, lo que permite detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que el jugador patea. Uno de los mayores detalles que tendrá la pelota será su relación con la velocidad y dinámica del juego, fue diseñado este balón luego de varios ensayos que se llevaron a cabo en los laboratorios Adidas en túneles de viento y en el terreno de juego. Además por su forma, sus paneles y su textura, esta pelota ofrece grados óptimos de precisión y fiabilidad en el campo. Hay características principales para destacar de la pelota que se va a utilizar en Qatar 2022, el CRT Core, que es el corazón de la pelota, el cual le proporciona velocidad, precisión y consistencia en los partidos de mayor intensidad. Además también conserva el la forma el aire y la precisión en el rebote y el speed Shield. esto significa que está fabricado con un cuero de poliuretano texturizado con una novedosa forma con 20 paneles que mejora la precisión la estabilidad y la rotación en el aire del balón gracias a macro y micro texturas la pelota al Rila cuenta con tres versiones diferentes para su comercialización. Van a encontrar distintos precios ya que aparece la versión oficial con la que se va a jugar el Mundial, la versión League que es un poco más barata y también su versión Mini para los más pequeños. Con tantos detalles, casi que no hay excusa. no Una pelota especialmente diseñada para esta Copa del Mundo que cada vez suma más tecnología. En cualquier momento, más ovación mundial rumbo a Qatar 2022.